¿Quién va a ganar en Rusia? No lo sabemos, pero tú podrías con la cuponela de Oxo. Registra tu marcador, acierta y gana premios al instante. Oxo sabe a fútbol.